Hola familia, regresamos con este quinto video de esta serie de tutoriales básicos para los nuevos jugadores, donde estamos enseñando cómo usar la página de UPEX LAN, muy muy importante saber de esta página para que nos ayude a avanzar en el juego. Muchos jugadores han, han podido avanzar en, dentro del juego usando esta página porque tiene muchas cosas que nos puede ayudar. Ok, vamos a ver. Aquí en la sección de Treasure Hunting, de cacería de tesoros. Aquí esta página nos puede decir cuándo se activan los tesoros. Por ejemplo, si estoy cazando en, en Los Ángeles, no hay ninguno que está activo, hay 26 jugadores buscando tesoros. Vamos a ver San Francisco. Miren, en 2 minutos 40 segundos se va a activar un limitado si sí, nos venimos aquí a los tres puntitos le ponemos a los tesoros y le cambiamos a que era san francisco 2 minutos 25 24 23 segundos Ok, está trazado un poquito pero aquí pueden tener esta información gratis yo pago por un servicio una vez más ah, no se los quiero enseñar no porque no no quiera o, o ¿Es un secreto? No, no. He hablado de este servicio en otros, en otros este, videos, pero este es para Upex Land, por eso no quiero hablar del otro. Pero es lo que usan muchos jugadores. Yo pago por ese servicio. Este servicio es gratis. Lo que sí tienen que hacer es estar pendiente todo el rato para ver cuando se activa el tesoro, porque no, creo que no hay alertas. En el servicio que yo pago, me llegan alertas al, al celular, al móvil, y por eso sé cuándo empiezan los nuevos cofres, cuando, cuando se activan. Okay. Entonces uh, es una forma de que nunca se pierdan un tesoro, pero tienen que estar pendientes en esta página. Lo que pueden hacer también, nos regresamos a mi ciudad de Chicago. Aquí donde dice los últimos 200 tesoros en Chicago. Si expandemos la pantalla, aquí es donde salen los tesoros, los últimos 200, 200. Esto es importante para ustedes que son jugadores nuevos y empiezan a construir su red. Es importante que sepan dónde están saliendo la mayoría de los tesoros. Porque si empiezo a comprar un montón de propiedades por acá, no me va a servir. ¿Por qué? Porque voy a tener que viajar un poquito lejos hacia, hacia, hacia acá para que me salga un tesoro, pero en cambio, si compro una propiedad aquí, miren, miren esto, un raro, dio 21 mil, otro raro, otro raro, ese biker como es buenísimo, aquí está otro raro, como pueden ver, aquí está otro, como pueden ver, están saliendo ahorita en este lado. Entonces, como yo tengo propiedades aquí, verdad? Si quiero tratar de ver si tengo suerte, Quiero empezar a, a una cacería de un tesoro raro en esta sección aquí. Si nos regresamos. Ah, miren, cuatro horas. Digo cuatro minutos 57. Aquí. Aquí es tal vez donde empezaría mi cacería si sale un tesoro, un tesoro raro. Porque por lo que estamos viendo. Salieron muchos por acá. Ahora, esto no quiere decir que a fuerza van a salir aquí. Simplemente nos está diciendo dónde están saliendo aquí está otro raro acá aquí está otro entonces en la parte sur hay muchísimo acá hay dos raros uh, aquí no ha salido ningún raro entonces usen esto para darse una idea de dónde están saliendo los cofres ahorita viene un limitado en chicago nos quedan tres minutos cuatro minutos para que se active yo siempre empiezo o empecé a, a, a buscar mis tesoros desde una propiedad de aquí. Entonces lo que puedo hacer es que cuando salga uno limitado y me salga la flechita y me indique que tengo que venir para acá, sé que tal vez esté por acá, dependiendo qué tan lenta se mueva la flechita. Vean esos videos de tutoriales de los tesoros básicos para que les ayude. Si la flechita me dice indica que el tesoro está lejos y está hacia abajo y creo que yo encontré este. Ajá, ese fue el que encontré sé que tengo que venir hasta acá es, así es como tienen que usar este mapa, para esto funciona esto de los la sección de búsqueda de tesoros la casilla de tesoros, espero que les ayude, que les sirva para que puedan empezar a, a buscar tesoros más, más seguido uh, usen esto para armar su red de propiedades cuando empiecen a buscar tesoros. ¿Ok, familia? Bueno, familia, que tengan un bonito día. No se les olvide dejarle like. El siguiente video, el sexto, es sobre los líderes, las tablas de líderes de diferentes estadísticas del juego. Ahora sí, familia, que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.